A ver A ver qué? ¿Cuál va a ser la primera cosa? Ay, no, no puede ser. Zenoblade Ganador. Ah, ya no sé el del nuevo. Bueno, ya la verdad yo no soy tan fan. ¿Sagat? Es el Smash. Es el Smash. Será Sagat. El de Tekken. What? What? Eso este sí no me lo esperaba, ¿por qué Tekken? Bueno Wow, otra vez Tekken y Street Fighter Ah, está chido, está chido Capitán Falcon. Pero bueno, si supiera un poco más de la serie también estaría muy emocionado, pero.. ¡Ah, está quemando. ¡Ah la madre! ¡Está aventando a todos el juego! ¡No por qué No sabía que se convertía en pinche dragón. ¡Ay, viejito! Bueno, eso es un skin, pero. Te no, no, no, no, no, no, no. Me gusta que sea él, la verdad. Es como. Wey, todos los güeyes todos de peleas. Tekken ¡Ah! Va a matar al Kirby. <risa> Va a volar. <ríe> está bien, está bien, está bien. ¡Ah! ¡Sakurai! Sakurai